Varios miembros de una familia fueron víctimas de asalto cuando se encontraban en la parte frontal de su residencia, hecho ocurrido en el sector Jobo Bonito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionados, narraron su versión. La niña mía estaba haciendo una tarea con unas personas y llegaron unos tipos, un CG negro que supuestamente di que inválido con dos amuletas y la agarraron y la atracaron, le quitan tablets, celulares la manunciaron, entonces supuestamente los ladrones son del, del sector Hermana Mirabal, donde hay un puesto de justa, nosotros estamos esperando lo, el teniente para ir a ver, investigar la cámara, para ver si lo podamos atrapar, para ver eh, quiénes son, para ver si la comunidad sabe quiénes es y, y hay uno que es Morenito, Morenito, ah. de la cámara lo, ve, lo más conoce. Sí, ya, a ver. Siempre nos anda por ahí atacando, tío. Los antisociales fueron captados por cámaras de vigilancia. Se aprecian las imágenes como a punta de pistola logran su cometido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.